Buenos días Rosemarie Tapia para comentarles el anecdotario de la novela La noche no dura para siempre muchas de las temáticas de mis novelas no de las primeras, las posteriores se han dado por un incidente en la Feria Internacional del Libro yo estaba firmando autógrafo cuando llega una señora guapísima, pero muy triste, y me dijo que ella tenía más de cuatro o seis meses que no salía a la calle, que esa era su primera salida. Yo me quedé espantada. yo nunca pregunto lo que la gente no quiere decir, pero ella me cuenta que su único hijo había muerto en un incidente de violencia lo asaltaron él se resistió y lo mataron inmisericordemente para quitarle el carro ¿qué se le puede decir a una persona que atraviesa una tragedia semejante? nada yo recuerdo que yo le firmé la novela y yo le puse una dedicatoria que pocas veces pongo con mis mejores deseos de paz profunda. Yo le comenté porque conversamos que el mejor amigo del dolor es el tiempo, porque con el tiempo el recuerdo doloroso se despide y le da la bienvenida al recuerdo de los momentos felices que pasamos con esa persona. Ella sonrió y me dijo, fueron muchos, mi hijo era muy amoroso, Conversamos un rato, la señora se va, yo llego a la casa, de la feria uno va llegando acá como a las nueve y media, porque yo me quedo de nueve de la mañana a nueve de la noche. Y antes de acostarme, me llega el título. Me levanto, enciendo la computadora y pongo el título. La noche no dura para siempre no importa cuán grande sea tu dolor, tu adversidad, la misericordia de Dios es mayor y verás el sol de un nuevo día. Esa es una metáfora para explicar que el dolor y la tristeza es una noche oscura y que cuando pasa esa sensación de dolor, esa sensación de ahogo, esa sensación de sinsentido de la vida, Dios nos manda el sol de un nuevo día, Dios nos compensa con una alegría. Y en la novela, todo sucede de esa forma. Yo recuerdo que cuando yo llegué al final, esa misma noche, yo tengo una pesadilla. Y yo cambio el final, porque soñé con el final de la novela porque llegué a la conclusión de que una madre que se le muere un hijo no puede rehacer su vida si no cierra ese círculo de dolor y esa novela tiene continuación que va a ser publicada el próximo año bueno mis queridos lectores quieren seguir enterándose de los anecdotarios de todas mis novelas suscríbase a mi canal de Youtube y dele click a la campanita un fuerte abrazo y recuerde que sale el viernes a las 6 y 21 por el canal de Youtube como estreno despliegan una cuenta regresiva no se lo pierda, un abrazo